Pues le damos las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña un martes más. Buenas, Mario. Buenas noches. Estamos entrando ya a la recta final, ¿eh? de este Zamora es así, de esta tradición 2.0. Pues sí, ya, ya vamos terminando esta temporada, ya llega el veranito en el que no estaremos aquí, sino estaremos en, en la calle dándolo todo, y en, con los grupos, con claro, los bailes claro. y con todo eso, que es donde realmente nace sí, la tradición. Y donde se vive, ¿eh? donde se, se vive. vive? <risa> bueno, Mario, tenemos que hablar de un festival que, que tenemos para este viernes y este sábado en Sanzoles, hemos dicho. Eso es, empiezan ya... ...ya para aprovechar, empiezan todo el tema de clausuras de escuelas, festivales de verano... ...también en Fontesago por ejemplo, este sábado tenemos historia... ...bueno, la verdad es que tenemos de todo, empezamos a tener de todo en internet... pues ...poco a poco lo irán viendo... ...pero hemos querido traer este festival aquí, es el primer año que se realiza... ...por dos razones, una porque vamos a ser capaces de ver en dos días muy concentrados... ...muchas propuestas musicales, tanto de folclore, de tradición como también de música más actual y más moderna y sobre todo quizá lo más importante es porque tiene un fin solidario que también en estos tiempos que corren pues es muy interesante llevarlo, llevarlo a cabo. Uh -huh. Bueno pues eh, si te parece vamos a hablar con el organizador de este uh -huh. festival se llama Zanga Folk el festival y eh, uno de sus responsables o el responsable es Emilio Cordero que nos acompaña esta Muy buenas. Noche. Buenas, ¿qué tal Emilio? Muy bien. Bien, cuéntanos por qué nace este Zanga Folk, esta primera edición que nos dice Mario que con fines solidarios, ¿por qué, ¿por qué el motivo de, de, de organizar este pues, festival? Pues, en primer lugar, la idea surge para, para conseguir dinero para gente que lo necesite más, que en este caso es FAMIONG, uh -huh. que es un proyecto muy extenso que hay en Madagascar, que bueno, eh, tienen centros para niños con raquitismo que los expulsan de las familias... Eh, tienen apadrinamiento, tienen fabrican pozos, eh, accesibilidad al agua potable para familias, bueno y un largo etcétera de un, la, un largo etcétera de proyectos y en segundo lugar, pues para animar la vida social del pueblo y para, y para dar a conocer un poquito más la fiesta más popular del pueblo, que es el zangarrón. Ajá. Así que claro, zanga folk, bueno pues casi casi, ¿eh? Ahí es. <risa> Casi, casi. Bueno, todavía nos queda mucho ¿eh? para disfrutar de nuevo del zangarrón, pero siempre está presente, ¿no? En sanzoles va aparejado sí. a, a esa mascarada sí. de invierno. Sí, creo que este es el primer año que va a salir en, con estos calores, porque... O sea, que va a salir. Sí, va a salir el sábado ah, 8, van a hacer una exhibición. Así que exhibición, pues pobrecito, ¿eh? el que le sí. toque estar dentro, madre va mía. Va a pasar bien de valor. Madre mía, ya lo puedo escribir para el resto de la historia del Zagarrón de, de, de Sanzoles que salió con... Con el sol, no sabemos, ¿eh? porque dicen que dan lluvias a partir del jueves, así que a lo mejor hasta tenemos suerte y, y esperemos la persona que, no llueva, que esté allí. Esperemos que no llueva. Esté bien. Bueno, cuéntanos Emilio eh, lo que se recauda y va para, para esta asociación, sí. eh, Famion, que está eh, con proyectos en Madagascar. En Madagascar, pero se mueve con dinero de aquí de España, y bueno, pero tenemos que sacar lo máximo posible, el 100% de los beneficios van para Famion y bueno lo, yo creo que lo más bonito del proyecto es que es un festival que se subvenciona con cero euros de presupuesto es todo todos la, las colaboraciones de, de las colaboraciones como... han sido prácticamente voluntarias uh -huh. excepto a los músicos que ha sido a los que he ido llamando y tal uh -huh. y bueno eso me parece lo lo más principal y pues cuéntanos, Emilio, qué es lo que vamos a escuchar, a disfrutar en este festival y cómo se reparten, en qué horas y dónde, eh, todas las actuaciones que tenemos entre el viernes y este, este viernes y este sábado. Pues bueno, el viernes empezarán los conciertos a las 7 de la tarde. Va a haber una demostración de sevillanas eh, de, de una asociación del pueblo de baile y luego a las ocho y media actuarán Folclore Charro que es un grupo de baile de Salamanca eh, y luego eh, actuará la Mujer Barbuda que es es un chico no es una mujer <risa> y que hace rumba y swing con una lupiadora se va sobregrabando y tal uh -huh. y luego también actúan la nota eh, el grupo de Folclore Zamorano y eh, iban, ha habido un cambio de última hora en el cartel, iban a actuar entre gatos, pero van a actuar eh, Clemen y Eva Valle, que son unos cantadores de flamenco del de, de Pego. Pego. Uh -huh. Y luego tenemos pretendido hacer entre varios colaboradores y músicos que haya por allí una especie de jan-session flamenca para ver si se animan los flamencos de la zona. Y esto todo para el, para esto el, para el viernes? viernes. Madre mía, pues vais a estar hasta las tantas, ¿eh? Sí, sí, va a, y, a ser... ¿Y esto ser. dónde? En este Sanzoles, pero dónde? En la Plaza Mayor de Sanzoles. Ah, en la Plaza Mayor, muy claro. bien, así que no hay que ir a buscarlo, sino que los, nos los vamos a encontrar. Sí, Ahí. seguramente. Bueno, pues tenemos Sarao en Sanzoles este viernes, ¿eh? ¿Y para el sábado? <risa> para el sábado, pues para el sábado a las 5 de la tarde está convocado un mercadillo de cercanías que... ¿Qué es Habrán pues, productos de la zona de la comarca o de aquí de Zamora también va a, ir, va a haber artesanía de madera, eh, productos alimenticios, uh -huh. artesanía poco, de cuero, ¿no? productos ecológicos, de todo un poco. Y bueno, hace, va a haber una exhibición de talla con motosierra uh -huh. eh, por Lorenzo. Eh, a las 7 de la tarde, eh, a las 8 va a salir eh, la exhibición del Zangarrón. Y eh, a las ocho y media ya empezarían los conciertos, que va a empezar Darius Jordake, que es un músico rumano, que va a hacer unas obras típicas rumanas con interpretadas al címbalo, que es un piano arcaico. Y luego van a actuar eh, The Little Hungry Band, que es un grupo de country folk de Salamanca, que han empezado este año, pero la verdad que están tocando mucho y sonando cada vez mejor. Uh -huh. Eh, también van a, van a participar eh, Afrobeats DJ Collective, que son bueno, un, un colectivo de Salamanca que ha cumplido ya muchos años. Y entre ellos están Tony Sabandija y DJ Patata. Pinchan pues, un poco de música jamaicana, Latin funk, así. Uh -huh. Luego actúan también los Gatos del Parbu que es Hip Hop de Santa Marta. Y eh, Maite, Iriarte y la banda Dispersa, que hacen un poquito de bolero, eh, algún tango, eh, son cubanos, es así muy variadito. Y estamos esperando una banda por confirmar, porque se me han caído ayer unos. Madre mía, pero hay alguien que no vaya este fin de semana a Sanzoles, porque madre de Dios, vaya, vaya programa que tenéis. Esto, esto sí, son sí. muchas horas. ¿Muchas, Son muchas, muchas horas, sí. Que sepan los habitantes de Sanzores que no van a dormir este fin de semana. Hay que estar en la calle para disfrutar de toda la música. Eso es. Unas nos gustarán más, otras menos, pero seguro que hay alguna que nos gusta, porque hay de todo. Hay desde música electrónica, tradición, desde, nos llegan sonidos desde Rumanía, de todo. Además, eso, muy variado, de aquí, de fuera, también eh, llegados desde Salamanca, al punto Ajá. intermedio. Te lo has montado muy bien, ¿eh, Emilio. No sé sí, si has el... estado tú solo, pero. Te has sí, currado. ya te digo, me ha, ayudado, me ha ayudado gente y ya te digo que lo más fenomenal que me ha parecido ha sido que las colaboraciones externas, yo no he pedido ayuda a nadie, simplemente han venido y me han hecho una mano. Qué bien, pues Mario, ¿qué te parece el Zanga Folk? Muy interesante, porque además es una forma de ver muy concentrado propuestas muy diferentes, ya que tenemos desde, sí, por sí, ejemplo, todo. la música al címbalo, que es un instrumento que a la gente que no lo conozca le va, le va a sorprender, es un piano... ...entre una mezcla de piano y de marimba que se toca con, con unos palillos... Uh -huh. ...desde eso hasta pasando por el hip hop... ...que al final y al cabo no deja de ser eh, folclore urbano... ...digámoslo sí. así, o arte urbano... Sí. ...así que tanto el flamenco, que cada día gusta más también por estas zonas... ...como todas esas otras propuestas... Pues, uh -huh. ...y por supuesto el folclore de Zamora... ...que también estará presente... ...Emilio, me imagino que... ...no sé si hay un, un precio puesto... ...o cada uno que dé lo que, lo que... ...sí, quieran, va, ¿no? a lo haber, que pueda. va a haber... ...va a haber un... ...tarros para donaciones... ...la entrada es gratuita... ...por para supuesto... dinero... ...y la... Eh, ...recaudaremos dinero... ...básicamente con barras... ...bueno, pues empieza la fiesta el viernes... ...en Sanzoles a las 7 de la tarde... ...y se continúa en la tarde del sábado... Eh, ...hasta que el cuerpo aguante... Porque hay tanta gente que, que vamos a disfrutar de todo. Emilio, pues enhorabuena por la iniciativa. Muchas que seguro gracias. que te lo van a agradecer también muchos vecinos porque se anima mucho el pueblo y que esperamos que mucha gente de Zamora vaya para allá. Y, y que sea todo un éxito. Mario, nos vemos en una semana. Una semanita. Vale, que eso, que lo disfrutéis. En Sanzoles, este fin de semana, no se lo pierdan. Estamos a punto de terminar, primero viajamos y con...